Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos al segundo día de sentadilla para piernas y glúteos. Bueno, vamos a hacer dos. Vamos, hoy vamos a hacer 60 sentadillas. Un montón, sí. Vamos avanzando día a día. Y después vamos a hacer un ejercicio paradita. Hay una pierna y dos. Sí, pero vamos a entrar un poquito en calor, como siempre. Vamos a saltar un poquito. Vamos a saltar la soga. Sí, vamos. Eso. Vamos a entrar en calor, toda la parte de, del cuerpo. Vamos dando el cardio, ¿sí? Eso, para un lado, para el otro. Vamos. Levanto la pierna. Vuelvo. Saltando, vamos, entremos en calor. ¿Sí? Bien, vamos para adelante. Patada, abro bien las piernas. Eso, bien, ahí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos a arrancar o saltamos un poquito? ¿Sí? Cambio. Eso. Siempre hay que respirar. Bien. Bueno. Perdón, vamos a arrancar. ¿Sí? En posición. Yo prefiero la sentadilla un poquito abierta a las piernas. Si vos preferís cerradas, Acordate siempre derecha. Y las rodillas quedan quietas, ¿sí? Te vas hacia atrás. ¿Sí? Hacemos uno, dos, uno, dos. Repito. Con la otra pierna. Vuelvo. Cuento. Vamos. ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo estamos? Esas piernas. ¡Vamos! Para el otro lado. La otra pierna. ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos por las seis! No es difícil, solo que ponerle ganas y concentrarte en lo que querés lograr, ¿sí? Queremos lograr unas buenas piernas, tranquila. Vamos que llevamos 8, 9 y 10. Vamos que hicimos 20. ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos. Vamos con la tercera. Facilísimo. Cinco. Seis. Y... Siete. siete. Eso. Vamos que se puede. Eso. Dos más. sin pensarlo, hicimos 30, vamos, aflojamos un poquito, podemos un poco más, ¿se siente? Va, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué rápido! ¡Vamos con la tres! Con esta, cuatro. Que no te caiga. Vamos, cinco. Como te sientas más cómoda lo importante es que marques siete ocho va, cada vez te sale mejor dale, que vos podés ocho y vamos con la última, cuarenta ¿podés creerlo? hiciste cuarenta sentadillas sí. segundo reto Segundo día y ya tenemos las 40 terminadas. Genial. Vamos. Se puede un poquito más. ¿Sí? Va. Vamos con la primera. Eso. Vamos. ¡Vamos con la cuarta! ¡Sí! Cinco. ¡Vamos! Nos quedan tres. Uno... 50 sentadillas pero hoy lo vamos a superar, hoy vamos a hacer 60 y combinadas ¿eh? la estamos haciendo, estamos dejando la cola tatar, dejarla bien arriba, ¿sí? bien redondita, vamos, vamos con ganas con esas 10 últimas, va Una. Vamos, dos. Nuestro desafío. Piernas y glúteos hermosos. Vamos. Una. Vamos que faltan dos. Hicimos 60. No nos vamos a quedar en la mitad del camino. Vamos por nuestra 60. Y nos falta una. Eso. ¡Qué grande! 60 sentadillas, no simples, sino para moldear la cola. Vamos a estirar, ¿sí? Vamos a estirarnos un poquito, ¿sí? Así como estábamos. Vamos a estirarnos bien. Cuento hasta cinco. Me estiro. Aflojo. Bien. Ahí. Hombros. Bien. Estiro piernas. Sí. Bien estiradas. No te olvides, mañana tenemos otro reto y te aseguro que va a estar muy bueno. Si este te gustó, mañana te espero para el otro. Acompáñame a nuestro reto de sentadillas. Sí. Un beso. ¡Muah!